Fíjate, uno de los imputados no lo trajeron por asunto táctico prácticamente de los abogados de la defensa con el propósito de extender lo que es la audiencia preliminar y así poder llegar al año y tra tratar de optar por una garantía económica. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la, los familiares sintieron impotencia por ese aplazamiento y simplemente uno de los de los hermanos del oxiso estaba eh, hablándole. A la, a la magistrada simplemente, y la, la policía lo que hizo fue que tomó represalia en contra del muchacho sin, sin ningún tipo de derecho. Licenciado, llama poderosamente la atención, ya van aproximadamente cuatro aplazamientos para el inicio de esta audiencia preliminar. En realidad, ¿qué es lo que sucede en este caso? Fíjense bien, eh, esos aplazamientos, si, si se verifican lo que son las actas, no han sido por culpa nuestra sino por la, por deslealtad del proceso de los abogados, lamentablemente, de, de la defensa. Nosotros esperamos una pronta justicia y también esperamos que se haga lo más rápido posible, eh, eh, se fije lo que es la audiencia preliminar y así en vivo a juicio. ¿No hay fecha un licenciado? Sí, sí, claro. Se fijó para la próxima semana.